Because the free world, I'm sorry to say, decided that business was more important than truth. They are doing business with China and the tibetan issue has been left aside. Primera vez mundialmente. ¿verdad? que solo en España la audiencia nacional, los jueces, tomó una decisión muy digna basando a la verdad y, y las pruebas. ¿no? Entonces, genocidio y tortura de, de parte del gobierno chino, dirigente chino, expresidente chino, a la violación de derechos humanos del pueblo de tíbet. after that uh, painting i realize we don't have any rights uh, to judge on their action víctimas de crímenes internacionales de genocidios de torturas compañeros que han sido testigos de desapariciones forzadas etcétera etcétera han podido relatar todo esto ante un juez la justicia no es únicamente poner a Jan Semin o Hu Jintao en una prisión aquí en España, sino que también la justicia es todo el recorrido de testimonios de víctimas, de decreto de esas órdenes de arresto internacional y de todo el recorrido legal que durante ya casi 10 años eh, ha tenido lugar como consecuencia de esa querella que se presentó en 2005. Of these self-emulations, they have said that they want return of His Holiness the Dalai Lama to Tibet and freedom for Tibet. And these are the messages they are left behind, written in in vocal uh, oral messages uh, or even on video. And these are true voices of Tibet.